Para curar correctamente una herida, sigue estos consejos. Si la herida sangra, aplica presión hasta que ceda el sangrado. Antes de curar una herida, lava bien tus manos. Lava bien la herida con agua y jabón. Usa abundante agua, mejor si es a presión. Seca la piel con una toalla limpia o con unas gasas, con pequeños toques, siempre de dentro a afuera de la herida, es decir, hacia la piel. Si no dispones de agua, puedes limpiar la herida con solución salina o suero fisiológico. Usa una gasa, no uses algodón. Coge la gasa por los cuatro extremos en forma de torunda para hacer la cura lo más limpia posible usa un antiséptico para heridas de la piel se aconseja la clorexidina no se debe aplicar en heridas profundas o extensas o en mucosas. no debes usar alcohol ni agua oxigenada cubre la herida para favorecer su cura en un ambiente húmedo controla el apósito cada día y acude a un centro sanitario si observa signos de infección como calor olor rubor dolor o tumefacción también si la herida es en la cara o cerca de los ojos si tiene algo dentro incrustado, si los bordes de la herida están abiertos, si sangra o supura, si duele o pierde sensibilidad en la zona o también si tiene fiebre alta.